Regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves, como ya le comentaba en el bloque anterior, va a continuar predominando un cielo mayormente nublado y sin descartarse la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima de 34 grados centígrados a las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura, el ambiente va a continuar cálido, oscilando el termómetro de los 27 a los 28 grados centígrados con un cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia vigente, esto en un día un 15% y la humedad relativa en un 66%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana allá para García, Santa Catarina 32 grados como máxima las mínimas de 20 grados centígrados un cielo medio nublado, estas mismas condiciones para San Pedro 34 con 21, para el municipio de Santiago 35 con 22 en Escobedo, San Nicolás Guadalupe, Juárez y Apodaca las temperaturas máximas se mantienen en 34 a 35 grados centígrados, las mínimas oscilando de 21 a 22 para el municipio de Pesquería, la máxima de 36 con mínima de 22 grados centígrados, un cielo con escasa nubosidad, estas mismas condiciones para el municipio de Cadereyta con máxima de 36 y mínima de 22 grados centígrados. A continuación, le comento, el índice de radiación solar para esta jornada de jueves continúa en nivel 2, esto quiere decir que extremo, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados y si usted se expone al sol, en un horario de 12 a 4 de la tarde, cargue con algún bloqueador solar. Para el día de mañana viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura por la mañana de 21 a 22 grados centígrados, la máxima de 33, un cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia también se encuentra presente, es un 20% para el día sábado va a disminuir en un 15, un cielo medio nublado, 34 con 22 grados centígrados, para el día domingo un cielo completamente despejado, la temperatura máxima de 37 con mínima de 22 grados centígrados y también le adelanto que para la próxima semana el ambiente caluroso va a continuar alcanzando el termómetro casi los 40 grados centígrados sin pronóstico de lluvia y la mínima de 23 grados Celsius. En información nacional le comento las temperaturas para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana van a continuar calurosas pero hay pronóstico de precipitación Cancún, Mérida, Veracruz, Tuxla, Gutiérrez con temperaturas máximas de 26 a 30 grados en Acapulco también el pronóstico de lluvia se encuentra activo, 30 con 24, Guadalajara, Mazatlán, un cielo medio nublado, máximas 27, 31, mínimas 18, 24, para el municipio de Celaya, 32 con 15 grados, también hay pronóstico de lluvia para Chihuahua, allá para el Valle de Texas, para El Paso, la temperatura máxima de 31, mínima 22, en Macalén, 34 con 25, y para Tijuana, la temperatura máxima alcanzando los 23 grados, con ambiente fresco en el transcurso de la noche, oscilando el termómetro de los 13 a los 14 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada de jueves, la salida del sol a las 6:50 minutos y la puesta a las 20:29 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.